Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Universidad de Murcia y estamos trabajando en el MOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Módulo 3, trabajo de la musculatura abdominal, parte anterior de nuestro tronco. Y en este tutorial vamos a hablar sobre plancha ventral, pero en este caso realizada con máquinas y aparatos, y concretamente con dos de ellos. Vamos a hablar del ab-slide y del torso-track dos aparatos disponibles en el mercado y que nos venden algo, vamos a verlo. Aquí tenemos lo que sería el Add Slide. Podemos encontrar muchos aparatos similares pero con ciertas diferencias porque les cambian el nombre pero hacen realmente lo mismo y lo que vemos es una situación en la que se desliza hacia adelante, vuelvo a la posición inicial y bueno, siempre que se nos vende se nos va a hacer bajo unas promesas que normalmente lo que suelen llevar es una actividad que genera poco esfuerzo ojalá fuera así de fácil y que se consigue con poco tiempo, tres minutos al día ojalá fuera así de simple todo es más complejo, pero lógicamente para vender el marketing utiliza promesas que no se pueden cumplir y al final estos aparatos acaban muchas veces donde acaban, dentro de un armario. bien ¿Qué dice la literatura sobre el Add Slide, que se puede ejecutar con ese aparato o con cualquier otro? Pues básicamente, si tenemos en cuenta que lo que estamos haciendo es una plancha ventral, porque acabamos en una posición muy parecida, pues podemos intuir que va a ser efectivo. Respecto a un encorramiento del tronco, realizar este ejercicio, esta especie de plancha ventral dinámica en el que voy y vuelvo, nos va a generar mayor activación del resto abdominal mayor activación de los oblicuos tanto interno como externo y menor activación del resto femoral que se ha analizado como representante de los flexores de cadera. Es el más fácil de medir porque medir el suasiliaco, que es uno de los más importantes de los flexores de cadera más difícil. Y por tanto nos encontramos con esa conclusión. Ejecutando el ejercicio con ese aparato obtenemos activación, obtenemos efectividad y por tanto, ¿es interesante? Sí. Ya no tanto por la efectividad, porque se puede conseguir de muchas formas. Hay incluso eh, propuestas para hacer este ejercicio en superficies deslizantes, sin aparato alguno, deslizando las manos, sobre una eh, superficie que nos deja deslizar. Y por tanto, pues hacerlo de una forma u otra nos lleva a la efectividad, pero sobre todo es la variedad. Muchas veces la variedad lleva a la motivación y la motivación hace que una persona continúe realizando los ejercicios. Pues bien, recogiendo otro estudio, tenemos el Add Slide, pero también el Torso Track. El Torso Track es un aparato en el cual yo cojo unos mangos que tiene y deslizo hacia adelante y vuelvo. Igual, en principio, que el Add Slide, pero quizás la, la diferencia estaba en que el Torso Track te guía, es decir, que esos mangos que se cogen están adosados a una superficie y lleva unas guías, por tanto el movimiento va dirigido, mientras que el Add Slide me permite llegar más lejos, me permite incluso hacer eh, movimientos en diferentes planos, es decir, que puedo ir hacia adelante con él, pero también puedo ir hacia adelante y girando, con lo cual puedo estimular la musculatura de forma diferente. De un modo u otro en estas imágenes lo que hemos hecho es marcar con esa línea horizontal cuál es la activación que genera un encorramiento normal. Y hemos marcado con las líneas rojas los ejercicios realizados con estos aparatos, y observamos para el resto abdominal que tanto el at slide como el torso track generan niveles de activación mayores de lo que hace un encorramiento tradicional, por tanto aportan efectividad. ¿Qué ocurre con el oblicuo externo? Pues volvemos a ver el, con la línea horizontal la activación del encorramiento. Vemos que en este caso el torso-track eh, está a niveles parecidos en el músculo oblicuo externo, mientras que el ad-slide tiene niveles algo superiores. Ya digo que la causa de esto está en la diferencia en sí de los aparatos. Con el ad-slide puedo llegar más lejos, puedo deslizar hacia adelante más y por tanto generar mayores eh, momentos de resistencia y por tanto mayores activaciones que el torso-track que por el diseño del aparato hay un tope, más allá de ese tope eh, yo no puedo pasar. Obligo interno. ¿Qué ocurre? Seguimos marcando con la línea horizontal azul la activación de un encorramiento y seguimos con las líneas rojas, que marcan at slide y dorso track, y al igual que ocurría con el resto abdominal vemos un aumento significativo de la activación, por tanto vemos efectividad. ¿Son efectivos? Ya lo decíamos al principio y se confirma, sí, pero no olvidemos nunca lo que realmente aportan todos estos aparatos, que es la variedad. Al igual que ellos, se han puesto de moda otros más sencillos todavía y que se pueden simular muy fácilmente, que son las ruedas ruedas de diferentes modelos, de diferentes diseños, que esto también lo podemos hacer con las mancuernas, porque al final eh, una barra, con unos discos o unas mancuernas, las ponemos en el suelo, nos agarramos, eh, giran hacia adelante. Yo cojo la rueda, desplazo hacia adelante y con estos ejercicios que consigo. Pues bien, analizando concretamente el realizado con eh, esa rueda que es un poquitín más, más grande, de mayor diámetro, vemos que marcando el encoramiento como elemento de referencia, volvemos a hacer la línea horizontal, tenemos un nivel de activación, y cuando hacemos este ejercicio yendo hacia una plancha ventral de una forma dinámica como digo, llegando y volviendo observamos niveles de activación que son bastante mayores por tanto hay una buena efectividad para el resto abdominal y lo mismo va a ir ocurriendo en el resto de grupos musculares aquí tenemos el oblicuo externo y si vemos la, la marca de la línea respecto a la columna que hemos marcado en verde vemos una grandísima diferencia por tanto mucha efectividad del ejercicio que sigue apareciendo en el oblicuo interno. Por tanto son ejercicios interesantes, eso sí es muy muy importante que una persona que realice este ejercicio ya tenga dominio sobre situaciones estables al realizar la plancha y tenga cierta resistencia de la musculatura y sobre todo control de la postura corporal. ¿Por qué? Pues por algo que nos van a mostrar en este vídeo. Tenemos una persona que está ejecutando el ejercicio llegando demasiado adelante que es una forma habitual de verlo. Esta persona que ejecuta el ejercicio sabe que no lo está haciendo bien porque realiza ese tutorial para mostrar eso y además tiene un gran control de su cuerpo, lo que pasa que no está manteniendo las curvaturas totalmente alineadas para mostrarnos los errores. Aquí es muy muy importante controlar la zona lumbar, porque a muchas personas se les va a hundir porque no van a ser capaces de mantener la posición con el paso de las repeticiones. Este es un ejercicio en el que no hace falta llegar tan adelante y que llegaríamos a él después de haber trabajado con ejercicios más sencillos, más estables y de haber maximizado nuestro control de nuestro cuerpo, de nuestra columna vertebral, nuestra pelvis, nuestra cintura escapular. No por llegar más lejos, se hacen los ejercicios mejor. Con eso, llegamos al final de este tutorial de plancha ventral, máquinas y aparatos, hay más, todos muy similares, módulo 3, trabajo de la musculatura abdominal, seguimos ahondando en el MOOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Un saludo.